Estamos en vivo en estos momentos para Telenor presentándole todo lo que está aconteciendo. Vamos a escuchar. Los militares cerraron la puerta de los centros de votación y entonces los Los observadores están afuera del centro. El militar le dice que la carta del partido no es suficiente para ir entrar dentro. del centro. mismo comunicado lo que le ha pedido a Siquio y al grupo eh, que le acompañen en el día de hoy sencillamente que los militares después que cerraron eh, las puertas de los... Okay, centro, de, centro, de, centro. de los centros. No están dejando entrar con la carta de acreditación del partido a los observadores que estamos mandando. Están solicitando usted, entonces no, que den orden eh, a los militares y la policía militar que cambien esa actitud. Bueno, mira, la resolución 3020 establece establece que los observadores del centro de escaneo van a entrar después de las 5 de la tarde con una carta firmada por la autoridad del partido que los representa. Eso es una resolución que se le debe dar cumplimiento. Los militares de la policía electoral que están apostados en los centros cuando cerraron el centro de votación no están permitiendo que nuestros observadores entren al centro de escaneo. Nosotros como partido estamos haciendo valer nuestro derecho que establecen las resoluciones de la Junta. va a entonces el pedimento que ustedes han hecho? Que podría pasar y no permitirles a esos delegados que... Eh, aquí leyeron la resolución y ellos están comunicando con los facilitadores que tienen para cambiar esa actitud.